Estamos a punto de entrar al mundo de los robots A mí me dan miedo los, pers los robots personalmente No sé por qué, esos que parecen humanos Así como Asimo Me dan miedo, así que vamos a entrar No sé qué nos espera, pero aquí Está el mundo de los robots ¡Tarán! Ay no, un Asimo, qué miedo Pero robots bailando, haciendo autos Haciendo distintas cosas Es bien divertido Al parecer, como punchi punchi el lugar Como están bailando Están bailando Muchos están bailando ahí Haciendo autos A ver si empieza de nuevo el el baile pero está lleno, lleno de distintas cosas es muy, muy entretenido Ahí están bailando tranquilamente. Funky, baila Connie, baila era como música de Kenny G lo cual es muy gracioso para un robot Não sei daí, sacaremos fotos.